predicar muy corto y quiero que usted ponga atención porque hoy es una tarde de celebración y de alegría del salmo 120 y algunos salmos más de ahí hacia adelante lo llaman los salmos de los peregrinos con voces de triunfo y victoria miraban hacia jerusalén los que venían de peregrinaje hacia el templo y comenzaban a cantar estos salmos y he titulado esta pequeña exposición con voces de triunfo y de victoria por cristo venceremos a satanás de triunfo y victoria por Cristo venceremos a Satanás ¿Cuánto dan gloria a Dios por Cristo no aquí hay de más de mil personas yo quiero escuchar un rugido por Cristo todo el que vino triste va a gritar todo el que vino amargado va a gritar todo el que vino acongojado va a gritar porque la alegría del Señor te va a agarrar porque el gozo del Señor te va a agarrar porque el Espíritu de Dios te va a agarrar porque la presencia de Dios te va a tomar un poquito, ¿dónde está el grito de guerra por Cristo? Eh, el ensañito estuvo bueno más o menos. ¿estamos listos? Recuerde que es con voces de triunfo y de victoria por Cristo Venceremos a Satanás Con este grito de victoria le vamos a tumbar la cabeza al diablo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a darle un postcoronazo al diablo en la cabeza A la una, a la dos De decía que tres veces por año la gente iba allí y cuando comenzaban a ver el monte de Sion comenzaban a recordar la historia de la misericordia de Dios y vemos que ahí dice en el Salmo 124 versículo de 1 al 3 de no haber estado el Señor por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos hubieran tragado están reconociendo que gracias a la misericordia de Dios, que gracias a la fidelidad de Dios, ellos podían ir al santo templo, que el enemigo había venido en contra de ellos, que el enemigo había venido como ríos, pero que Jehová había levantado bandera. ¿Dónde están las banderas? ¿Dónde están las banderas? ¿Dónde están las banderas? enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, bandera, bandera bandera de victoria, bandera de victoria bandera de victoria, donde está la bandera de victoria, en esta hora Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, escúchame bien escúchame bien bendito es el Señor, bendito es el Señor alguien alabe al Señor cuando Jehová quisiera volver la cautividad de Señor, su... otras versiones dicen cuando Jehová hizo volver la cautividad de Dios, seremos como los que sueñan o seré como los que sueñan. Este salmo es de alegría. Este salmo, dame luz, dame luz. luz, luz. eso, dame luz. Este salmo es de alegría. Ahora sí estamos sintonizados El que tenga una bandera la va a mover hoy La va a mover Mueva la manito, la manito. Mueva la manito, haga así Haga como así, así Así, eso No la deje, allá. haga así, así Y ellos están expresando sentimientos gloriosos y Dios cuando te va a hizo volver la cautividad entonces comenzamos a soñar porque el que sale de las cadenas el que sale de la cárcel el que sale de la satanía de Babilonia Jerusalén y dijo, ahora podemos soñar ahora podemos volver al tiempo ahora nos podemos levantar de nuestra cautividad ahora nos podemos levantar de nuestra tragedia ahora nos vamos a levantar de nuestros problemas ahora nos vamos a levantar del yugo del diablo ahora nos vamos a levantar de la presión infernal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 Está el Espíritu de Dios, hay libertad Y aquí está, y aquí está Y aquí está, y aquí está Y aquí está, y aquí está Y aquí está, aquí está El Espíritu de Dios aquí Hay libertad ah. Por eso es que muchos están sintiendo como algo por dentro Ahora Porque donde está el Señor algo se tiene que romper A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mire, estoy decretando que hoy es día de libertad. Ay, quien me creyera esto. A ver que me creyeran aquí los atalos aquí. Neta, si allá con ellos. A avívenme en los muertos avívenme en los muertos donde está el Espíritu de Dios hay libertad Él está diciendo cuando Jehová quiere volver la cautividad seremos como los que sueñan pastor perdí los sueños! Vas a volver a soñar Pastor, perdí mis objetivos de la vida Hoy vas a volver a tener los objetivos de la vida Pastor, yo quiero morirme Hoy vas a volver a revivir Pastor, yo no sé qué hacer con mi vida Cristo es la razón Nosotros no necesitamos del perito para estar felices. Nosotros no necesitamos de la marihuana para estar felices. Porque Cristo es nuestra mejor no pueden decir amén porque sé le entiendo su corazón está triste le entiendo su corazón llora pero hoy Cristo si usted permite Cristo va a cambiar va a llenar su boca con alegría ay, ay, ay, ay. la boca se va a llenar de alegría y solo lo hace Dios católico, amigo hermano, entra en el gozo del Señor, comience a alabar a Dios, comience a abrir su boca y a decir aleluya. Vamos a declarar con los nuevos que están aquí incluso Diga, el gozo que tengo yo A ver eh, Están listos para decir A ver, primero quiero ver ¿Quiénes tienen gozo? Ok Y ustedes no tienen gozo porque Vamos a decir a los hermanos y amigos porque tenemos gozo, está bien. Eh, Podemos tocarlo, no, no nos perdemos. El gozo más alto solo. Escúchalo bien. El gozo que tengo yo. El el gozo que tengo Puede quitar. No me lo puede quitar y como no me lo dio no me lo puede quitar a ver los católicos que vinieron y los evangélicos descarriados y chivados a ver canten también con nosotros listo el gozo que tengo yo don't A ver, el coro, ustedes y allá, el gozo que tengo, Dios. los que no han aceptado al Señor porque cuando uno acepta a Cristo acepta el gozo acepta la alegría todos van a cerrar los ojos todos todos allá los verdes también cierren los ojos los verdes también todos y van a repetir conmigo el que no ha aceptado a Cristo a Cristo no ha aceptado y usted va a sentir un gozo luego porque la, la idea es que usted no se vaya como vino La idea es que usted se vaya diciendo Oye, allí había gozo Allí había alegría Allí había algo que no está en el par Allí hay algo que no está en la droga Allí hay algo que no está en el cine Allí hay algo que está, no está en el baile Y es el gozo de nuestro Señor Jesús Cristo A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a repetir una oración todos Padre nuestro, que estás en los cielos, aquí estoy, delante de ti, te pido Señor, que perdones mis pecados que limpia mi vida, porque te acepto como mi único y suficiente salvador personal. Yo quiero, Señor, sentir el gozo que siente tu pueblo. Yo quiero, Señor, sentir la alegría que nunca he sentido muchos años Hace muchos años No siento paz No siento el gozo No siento la comunión contigo Pero ahora Límpiame de todo pecado Límpiame de toda maldad Que la sangre de Cristo Haga su obra en mi vida Te acepto Salvador Personal En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levante todas sus banderas Levante todas sus banderas Al cielo ahora Todos levanten su bandera Y den gracias al Señor Dile gracias Señor Porque ahora estás en mi vida Gracias porque ahora estás en mi corazón Gracias porque ahora estás en mi ser gracias Señor en el nombre de Jesús ¿sabía que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente ah, no me entendió. amigo, usted que aceptó al Señor ahora el fiesta los ángeles están alabando están a Dios las trompetas